Hola a todos, os voy a hablar de los diferentes tipos de licenciamiento para iOS en IMT Lazarus. En primer lugar tenemos la licencia Starter GY. Esta licencia tiene una funcionalidad especialmente diseñada para Google y para YouTube, para protegernos del contenido no adecuado tanto en búsquedas de Google como en contenido de vídeos de YouTube, algo único a la hora de aplicar seguridad en los dispositivos iPads. En segundo lugar tenemos la licencia IMT Lazarus Starter Pack, donde ampliamos la protección de Google y YouTube abarcando Sites y Drive, añadiendo protección a contenido no adecuado en estos servicios. Tenemos control basado en categorías e informes para el administrador, donde podrá analizar las búsquedas web, el contenido de YouTube y además sobre Sites y Drive para poder analizar datos y reportar a la dirección del centro si fuera necesario. A continuación tenemos la licencia Starter Pack MDM que incluye el MDM interno para IOS de IMT Lazarus, donde vamos a poder gestionar y bloquear aplicaciones, configurar fondos de pantalla y otras medidas de seguridad dentro de los dispositivos de IOS. Después tenemos la licencia School Insight, donde vamos a poder ver accesos, informes de los estudiantes y una gestión más personalizada con nuevas funcionalidades como IMT Co. e IMT One, donde vamos a poder compartir recursos e información con nuestros alumnos. Con esta licencia también permitimos la integración con otras herramientas educativas, así como otros sistemas de gestión de educación en el mercado, incluyendo MDMs de terceros. Y por último tenemos nuestra licencia más popular, IMT Lazarus 24 horas, que nos va a permitir gestionar dispositivos tanto dentro como fuera del centro escolar. Durante las horas lectivas los profesores van a tener acceso a la plataforma y fuera de las horas lectivas, cuando los dispositivos salen del colegio, van a poder acceder las familias con lo cual van a tener acceso a la información de una forma privada. Solo las familias van a tener acceso a esta información durante las horas no lectivas. El resto de funcionalidades también están activadas en esta licencia. Si deseas saber más información sobre Lazarus, contacta con nosotros o visita nuestra página web en www.emtrazerus.com.